Hoy en día que estamos descubriendo la importancia que tiene el tejido muscular en el ámbito de la salud, ya no solo asociado al rendimiento deportivo, es importante que sigamos investigando eh, otras variables que van a hacer que mejore el entrenamiento de la fuerza. Entonces, en nuestro proyecto estamos centrándonos en una de ellas, que es la recuperación entre series, y estamos comparando diferentes protocolos con el fin y el objetivo final de obtener datos que nos permitan optimizar el diseño de entrenamiento de fuerza y ya cada uno pues lo lleve al ámbito que sea, al ámbito deportivo o el ámbito de, de la salud, con las implicaciones terapéuticas que, que de ahí se derivan.